La idea la presentamos chicos y chicas de un local de la Asociación Ciudad Joven en el barrio de Entrevías y la Asociación de Vecinos y Vecinas La Viña de Entrevías. El proyecto se llama Aula Multicultural y Diversa. El proyecto consiste en la creación bueno, de un espacio, tanto virtual como físico, que pueda ser lugar de encuentro para las personas del, del barrio, del distrito, e intentando que sea un, un lugar donde las propuestas pues, puedan ser generadas sobre todo por niños, niñas y jóvenes. Las colaboradoras tendrían que aportar muchas cosas, sobre todo ideas, porque al final es algo como en construcción. Y luego así algo como más técnico, pues eh, conocimientos como para poder crear eh, una web, ese espacio virtual. Pues mejora el bienestar comunitario desde, muchos, ¿no? desde muchas perspectivas, pero bueno, la principal, que sea un espacio ¿no? de encuentro entre personas de diferentes procedencias, pues ya creemos que puede mejorar ¿no? la convivencia del barrio y, y bueno, y un sitio donde además ¿no? los chicos y chicas puedan tener como un lugar propio donde hacer cosas que les gusten.